muy buenas amigos vengadores y vengadoras eh, díganme qué youtuber el día de hoy va a hablar de lo siguiente algo que se os ha pasado muy por delante a todos a todos que es el chat gpt solamente lo habéis utilizado para echarle mierda a, a microsoft eh, sin saber exactamente qué es el chat GPT. ¿Sabéis lo que es el Dalí? El Dalí es un, una inteligencia artificial a la que tú le puedes decir eh, Combíname a Hulk con eh, un castor y te crea unas imágenes totalmente únicas. Vamos a leer un poco este este, este artículo que nos da ricardo aguilar hace cinco horas de chataca Dice, microsoft tiene claro que el futuro bien de bing pasa por el vitaminarlo con funciones de open eye. ayer conocíamos que a principios de este año no a principios de este año o sea ya ya está no, de hecho lo vamos a ver y vamos a ver qué podemos hacer solución que se suma a vaya, volver a cargar, dice eh, solución que se suma a la implementación del Dalí 2 dentro de mí un total de mil millones de dólares de inversión mil millones de dólares de inversión como digo, no estamos hablando de Xbox, estamos hablando de Microsoft mil millones de dólares de inversión por parte de Microsoft para potenciar un buscador sin un futuro evidente no está claro que sea un buen plan, según dice Chataka, claro. La inversión en julio de 2019, Microsoft anunciaba una alianza con OpenAI, una organización fundada por, entre otras personalidades del sector, Elon Musk. OpenAI nació en 2015 como una organización sin ánimo de lucro, pasando a ser una empresa en busca de rentabilidad en 2019. Sin ir más lejos, desde OpenAI ya han advertido que chat GPT, eh, GPT será de pago y pretende generar ganancias millonarias. Pero ahora no lo es, pero lo vamos a, a probar con todos los problemas que pueda traer, eh, probarlo y, y, ahora, y ahora veréis por qué. Eh, Microsoft inyectó mil millones de dólares para que OpenAI adoptase su nube, Azure como proveedor exclusivo, así como para garantizarse el uso de estas tecnologías dentro de sus soluciones. Parecía claro que tarde o temprano las tecnologías de la inteligencia artificial desarrolladas por OpenAI acabarían llegando a Bing. El plan actual de Microsoft quiere que Bing sea un motor de búsqueda más avanzado y acabar arrebatándole el trono a Chrome con un dominio inamovible. Eh, para ello integró el primer, en primer lugar el Dalí 2. Con ella se pueden buscar y crear imágenes diferentes o sea, eh, directamente desde el navegador, además de integrarla en Bing, Microsoft diseño, eh, diseño de Signer una alternativa a Canva, aprovechando la tecnología de Dalí. Ahora es el turno de ChatGPTX. Antes de que finalice el primer trimestre del año, esta IEA estará integrada en la búsqueda de BIC, como vamos a ver ahora mismo. Servirá para completar las ecuaciones de búsqueda del propio usuario, como palabras clave relacionadas, así como para servir de apoyo a los propios resultados de búsqueda que ofrezca Bing. Las limitaciones eh, llegar a eh, integrar chat GPT en un buscador. Es un movimiento potente. Pero sin tanto recorrido como pudiera parecer. <ríe> Ahí le, a, le vamos a dar un zasca ya a, a los de Chataka. Porque están omitiendo algo muy importante. De para lo que realmente sirve el chat GPT. ...que es, eh, por lo que digo... ...a ver si a ver, a ver si por lo menos lo toca... ...está eh, declarado el código rojo... ...en su compañía, en Google Temen... ...que el potencial de esta IA ...suponga un cambio de paradigma... ...pudiendo poner en jaque el liderazgo... ...que llevan mono, monopolizando desde hace más de 20 años... ejecutivo de Google, tienen miedito... Eh, ...curiosamente esta inteligencia artificial... ...y bueno, y con razón... La, L, la MDA, Lenguaje Model for Dialogue Applications, un modelo de lenguaje con unas capacidades similares a las del OpenAI, no obstante, desde Alphabet eh, aseguran que aún no implementan la MDA en su buscador debido a los riesgos de reputación que pueden suponer lanzar un modelo aún inmaduro Pese a esta postura, bueno, pues ya todo esto es eh, ya cuento viejo. Eh, mil millones de dólares que han invertido, como habéis oído, eh, para desbancar totalmente a Google, que lo van a hacer. Eh, y diréis, ustedes, bueno, pero. Es un buscador, es, un, es nada más que para que busques, ¿no? No no tiene en principio nada no en especial no primero vamos a verlo vamos a entrar un momento bueno pues ya estamos aquí en el chat gpt desde el bing y eh, bueno pues podemos ya elegir que si modo oscuro que si modo claro lo vamos a dejar en modo claro y aquí en esta parte nos van a poner unos cuantos ejemplos capacidades las limitaciones y todo eso lo vamos a leer primero, ¿eh? Antes que nada... Ejemplos. Explicar la computación cuántica en términos simples. ¿Tienes alguna idea creativa para el cumpleaños de un niño de 10 años? ¿Cómo hago una solicitud HTTP en JavaScript? Recuerda lo que el usuario dijo anteriormente... Eh, o sea, capacidades. Recuerda lo que el usuario dijo anteriormente en la conversación. Permite al usuario promocionar... Correcciones de seguimiento. Capacitando para rechazar solicitudes inapropiadas. Limitaciones. Ocasionalmente puede generar información incorrecta. Eh, estamos probando como un medicamento... Es como si estuviéramos probando un medicamento que todavía está... Eh, ocasionalmente puede producir instrucciones dañinas o contenido eh, sesgado, que, que es lo mismo que pondría... Ocasionalmente puede producir migrañas y sangrado. Bueno, es broma, ¿no? Conocimiento limitado del mundo y los eventos después del 2021. Bueno, vamos a... Eh, a ver cómo creamos... Si le damos aquí, desde aquí, le creamos un nuevo chat o como... Ah, desde aquí. Eh, Entiendo que lo tendremos que poner en, en, en, en inglés. Eh, make eh, a Start Game. En HTLM. No sé qué puede hacer, salir de aquí. Pues aquí el es, style. Está, está haciendo... Señores, está haciendo seguro. Aquí hay un ejemplo simple de cómo puede crear un botón de inicio de juego en HTML. Que lo podemos probar rápidamente. Toma Python, el blog de notas todavía existe. Y copiamos todo esto. Una vez copiado, lo pasamos aquí. Puede que parezca todo esto aburrido, pero cuando le das, pues bueno, vamos a hacer eh, make again uh, naves in space en uh, html, html. Y vamos a ver si nos escribe. Seguro aquí está un ejemplo de cómo puede crear un simple juego de disparos espe especial simplemente usando HTML y Javascript. Y, y aquí nos está escribiendo, nos está creando, esto es lo, lo realmente importante, es que nos está creando ellos el juego. Todo esto ahora lo vamos a tener que copiar, lo vamos a tener que probar y ver, eh, no, mira, nos pone hasta el número de vidas, luego todo esto, bueno, esto puede durar bastante, ¿eh? esto, ojito, ¿eh? ojito, espero que no, hay ningún, no, no haya ningún problema y que pueda copiar perfectamente eh, todo y poderlo poner todo porque se ve que estoy se está creando un juego o sea amigos se está creando un juego vamos a ver si funciona eh, que también eh, es importante y cómo funciona si se puede mover ¿Cómo, cómo cómo luce cómo cómo lo ha inventado os acordáis del Dali, que tú ponías dos conceptos totalmente diferentes Kratos y Atreus y te y te los mezclaba xbox y nintendo te lo mezclaba o, o con playstation y te hacía imágenes totalmente hechas por esta inteligencia artificial hay otros que están perdiendo el tiempo diciendo veis veis cómo tenía razón eh, se derrama el metal líquido eso ya lo dije yo también hace nueve meses y también hablé de los imbéciles que habían desacreditado a los a los a los técnicos que luego eh, yo voy a seguir siguiendo a Lara a Geral y a todos ellos que están eh, realmente mucho más metidos desde luego con el tema de porque claro todo esto hay que copiarlo aquí lo copiamos y aquí todo esto que habíamos puesto lo borramos Ponemos esto y vamos a ver. Vale. Pues bueno, como veis, aquí tenéis cómo empezar un juego. Por supuesto, a esto le tenéis que rellenar. ¿eh? Le tenéis que poner, fijaos, eh, número de balas, número de enemigos. Eh, posiblemente tengáis que dibujar un enemigo. Pero bueno, para eso tenemos el Dalí. Metemos aquí y decimos, bueno, pues vamos a hacer un, una imagen con la que vamos a escenificar pues nuestro bueno nuestro viaje por, por aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, en Dalí, aquí ya estamos en Dalí, fijaos el arte eh, de Dalí, de la inteligencia artificial. No olvidemos que estos son conceptos como hemos visto antes que los vamos a ir. Por ejemplo, ponemos Xbox como Nintendo. Como Nintendo. No, como Nintendo. Nintendo, no. Nintendo. Dios mío. A ver ahora. Yo creo que ahora, ahora sí que... Pues vamos a hacer eso. Una imagen de Xbox como si fuera nintendo y nos aparece pues mira por ahora nos aparece estas imágenes esta que es un curioso mando que parece que se le ha derretido esto eh, muy curioso el mando siempre hacen mandos muy curiosos esto sería mezclar nintendo y xbox esto me lo voy a quedar porque me ha gustado este me... bueno pues como os digo esto es eh prácticamente o sea uh, make uh, a chair en 3D hacer una silla en 3D bueno, te puede explicar muchas cosas, te puede explicar cómo elige un modelo en 3D haz, hay muchos programas de software para que tú lo hagas con o sea, básicamente, el, como estáis viendo, esto va mucho más allá de para que me dé el coñazo, en fin, no. Como estáis viendo aquí, eh, el programa, bajo mis palabras, lo que está haciendo es detallarme cómo hacer una silla, cómo crear el proyecto de una silla, pero... Bajo el software, dice, abre, abra el software y cree un nuevo proyecto, esto creará un nuevo espacio de trabajo vacío donde puede construir su silla, crear el marco de la silla, comience creando la forma básica de la silla, o sea volvamos al estudio porque esto es increíble bueno en primer lugar yo creo que sobra decir que esto es una pasada eh, seguramente muchos creadores de videojuegos estarán diciendo bueno pues ahora para cualquier tontería acudo a, a al chat gpt y que y le digo hazme un script eh, un script sobre no sé qué, y te lo hace. Si eres programador, evidentemente tú lo lees y dice bueno, ah, vale, vale, se ha equivocado aquí, aquí. Es importante porque esto está en beta y, como dicen, luego lo van a poner eh, de pago. Ahora, ahora tenemos la oportunidad de probarlo, pero llegará el momento en que el Chat GPT sea de pago y lo del OpenAI que es de los más que es una empresa que ha hecho todas estas inteligencias artificiales eh, van a dar un giro y van a implementarse en Bing no en Opera ni en Google Chrome por eso tiene tanto miedito los pobres de Google Chrome porque ya, ya bastante mal con perder Google Style, pues ya van a perder también el monopolio que han tenido durante más de 20 años con el tema del google porque tanto dalí como chat gpt son dos cosas que no tiene google bueno dalí creo que sí que lo tiene eh, pero bueno o sea te puedes meter pero como que venga implementado al al edge al bing que es el buscador de ellos de microsoft eso no el único el único buscador que tiene incluido el chat gpt y el dalí y muchas otras cosas más que se van a ir implementando en microsoft edge hacen que el extinto internet explorer eh, haya sido como una mala pesadilla o algo así porque comparado desde luego con cómo es el microsoft edge eh, te dan puntos en los microsoft redward eh, eso os lo digo para que lo hagáis todos los días vais a tener por lo menos 60 puntos eso de, de entrada así lo digo para luego futuras compras una rebaja en fin lo que queráis os dejo que tengo que prepararme para hacer otro vídeo y seguramente sea un gameplay o no quién sabe pero dejen en la caja de comentarios si os ha gustado por supuesto el, el vídeo darle a like y comentad y ya sabéis a la campanilla y nos vemos en el próximo programa